amigos del Canal Random, bienvenidos a una nueva sección de películas horribles que no conoces En esta ocasión vamos a viajar a las lejanas tierras del Canadá con una película absolutamente demencial Una horrible invasión vampírica está asolando las calles Los muertos se cuentan por... 6 o 7 Y solo una persona puede detenerlo, el Santo Mesías Porque hoy, desde 2001, llega al Canal Random ¡JESUCRISTO CAZAVAMPIROS!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 Vale, aquí no se trata de reírnos de la religión, ni de las creencias de nadie, ni nada parecido. Se trata de reírnos de las situaciones absurdas de una película, ¿vale? Parece mentira que haya que hacer esta aclaración, pero... Internet, ya sabéis. ¡No me enrollo más! ¡Dentro vídeo! La película comienza con un predicador hablándonos de la segunda venida de Cristo. Al parecer, en el año 2000, ha vuelto a nosotros. Jesucristo Superstar, el retorno del Mesías. ¡Ole ahí la traducción, eh! ¡Impresionante! Bueno, pues la cosa comienza de noche, con una enfermera bajándose del coche. Pero entonces alguien aparece por detrás y... ¡ñaca! ¡Oh, qué rico! A la ¡Muerta! Total, que por el día se quita los paluegos y se va. Vamos a ignorar el hecho de que a los vampiros les da la luz y no mueren, ¿eh? Es un detalle que nadie se molesta en explicar. Es un misterio. Muy misterioso. Ahora conoceremos al padre Alban. El típico cure que podéis ver en cualquier parroquia Y el Bonnie M de AliExpress este le cuenta lo que está pasando Así que tras pedir refuerzos Van a pedirle ayuda a Jesucristo Que lógicamente está en el mar Bautizando a la gente Hola amigos, tomad algo Yo tan solo tengo sed de justicia para las ovejas descarriadas Pero justo en ese momento aparecen unas vampiras y... A darnos de hostias El cuerpo de Cristo Así que nos pegamos un poco más mientras los sacerdotes bendicen el lago. ¡Hala! ¡Morid en agua bendita! Pero la vampira llega y. ¡ñaca! ¡ñaca! Y. ¡Hala! Todos muertos. Jesucristo entonces decide que necesita actualizarse, así que. ¡Revelaciones! Total, que ahora tenemos unos minutos musicales de Cristo cantando. Vamos curando a gente random. Milagros por aquí, un baile random, milagros por allá... En fin, que aparece el Bonnie M de AliExpress y se lo lleva a su casa. Nuestra parroquia utiliza este piso para recibir visitas o para esconder amantes. <ríe> ¡Y lo normal! Así que mientras están comiendo, pues le enseña las fotos de los vampiros jefes. Mira, esta es la de la playa. Esto lo tienes que hacer tú, Jesús, porque la iglesia no hace nada. La camarera le mete fichas, toma mi dinero a fin de cuentas es tu dinero es de la colecta el televisor para la parroquia tendrá que esperar así que nuestro amigo se compra un montón de madera para hacer estacas pero en ese momento un coche misterioso se acerca hmm. y estos quiénes son hola Jesús, no nos conoces porque nunca hemos hablado contigo somos los ateos y ahora llega la que sin duda es la escena más famosa de la película, Jesucristo contra los ateos el calvario para ti aún no ha terminado Empiecen las conversiones Total, que del coche empieza a bajarse un montón de gente random Y ala, a darnos de hostias Más malos vienen Así que seguimos pegándonos Mientras esta pobre mujer mira a cámara sin entender nada de lo que está pasando <ríe> Calentamos unas cuantas caras más Mientras que del coche sigue saliendo gente <ríe> Mientras le rodean y siguen pegándose Podemos ver que no hay ninguno de los que han muerto antes ¡Bajad rápido! ¡Necesitamos más ateos! Pero Jesucristo se nos ventila en un momento. Total, que pilla a uno a lo pressing catch y se carga a todos con un torbellino. Tenemos hasta tiempo bala. ¡Qué maravilla! Nos cargamos a unos cuantos más... ¡Toma! Y ahora aparece el boss final. Nos echa unos bailes, soy un experto con el palo, tal y cual. ¡Hala! ¡Muerto! Ahora a la jefa le hacemos un pressing catch, al jefe le investimos como una cabra... ¡No me lo puedo creer! Y ahora de repente aparecen todos los muertos de la pelea. ¡Maravilloso! Lo típico, vamos, no crees en Jesús y cuando le ves, en lugar de creer en él, quieres darle de hostias. Total, que ahora llega a su casa, y dentro hay una misteriosa chica. Y mientras se pegan un rato, descubrimos que es María Magdalena, y que le va a ayudar. Lo primero es quitarse la túnica y comprarse ropa nueva, que estaba muy anticuado el pobre. ¿Cuánto cuesta? Para ti, gratis, como el aire que respiras. Pero en ese momento, casualmente aparece la vampira. ¿Dónde está Johnny? ¿Dónde está Johnny? Tal y cual. Así que nuestros amigos aprovechan para seguirla hasta su base. Y como no tienen llave, pues se meten por las alcantarillas. Si no he vuelto en cinco minutos, llama al papá. Por algún motivo que solo el guionista sabe, de las alcantarillas pasan al aire acondicionado, y ven a un científico loco experimentando con la muerta del principio. ¡A través de la pseudociencia religiosa! ¡Oh, sí! Tu piel tiene un tacto delicioso y sensual a pesar de que hayas muerto. Y las drogas que te daré para evitar el rechazo te dejarán más o menos eufónica. En fin, que aparecen los vampiros jefes para informar que se van de caza. Nuestros amigos les siguen para descubrir que han matado a todo el mundo. Y nuestros héroes les perseguirán hasta la terraza para vengarse. Así que lo de siempre, nos damos de hostias un poco... ¡Pero la pobre María es mordida! Es la hora de morir... Un poco... Y Jesucristo recibe una buena tunda eh, Bueno, más o menos Porque este puñetazo pasa a un kilómetro de su cara Y se desmaya Ya de noche está hecho polvo Y la gente de la calle lo ignora Por favor, ayúdame Lo siento, pero mi compasión termina a las seis Al día siguiente, lógicamente está muy triste Y la camarera del guiño le lleva el postre Jesús ¿Eres tú o las cerezas? ¿Desde cuándo las cerezas hablan, Jesús? Jo, papá, estoy depre, no puedo con ellos, tal y cual. Necesitas la ayuda de un santo. Ya le he mandado llamar, hijo. Así que al día siguiente está en el aeropuerto esperando al santo ese. Y alguien aterriza. O sea, que literalmente ha ido el santo, el mítico luchador mexicano que ha dejado de matar momias para ayudar a Dios. Sácame un buen perfil o te romperé el tuyo. <risa> <risa> mexicano 100% real, no fake. Sí, sí. Nuestros amigos entonces siguiendo pistas van a un bar donde hay un cantante. ¿Chubaca? Obi Wan Kenobi, Obi Wan Kenobi, wow. Obi Wan Kenobi, tengo que confesarte que me gusta pecar. Tranquilo, no te preocupes, Santo, yo te perdono. <risa> Tras esto llaman a Jesucristo para que se suba al escenario pero cuando mira en el espejo se da cuenta de que no se refleja nadie porque todo el bar está lleno de vampiros así que empieza a lanzar cosas random para matarlos y comienza una feroz pelea con muchas muertes entre los vampiros Apenas se nota la bolsa de sangre, ¿eh? <ríe> Hasta el cantante se une a la matanza Usamos todo tipo de armas para vencerlos pero, finalmente, Santo es drogado y su secretaria secuestrada. Así que, mientras Jesús se prepara para la batalla final... Hola, hijo. Quería saber cómo estás. ¿Estás comiendo bien, hijo? Sí, mamá. Échate una rebequita, que esta noche hará frío. Sí, mamá. <ríe> Tranquilo, Jesús. Todas las madres son iguales. Llegamos a la recta final. Jesucristo va a rescatar a sus amigos. Y descubrimos que el verdadero malo es el Bonnie M de AliExpress, que también es un vampiro. Pero bueno, el santo se escapa y comienza la épica pelea final. Más golpes. Que si te agarro, tortas como panes, aparece María Magdalena vampira, pero el santo la tumba de un golpe. Y aparecen más vampiras que estaban por ahí escondidas. La pelea alcanza tal grado de epicidad que de la nada aparece un equipo de televisión para retransmitirla. Y podemos ver que el cámara es el mismísimo Buck Fernández de Aliexpress. ¡Soy actor! El científico loco lo está viendo, pero Jesucristo abre su puerta. Acabo de verte en la televisión y era en directo. Yo estoy en todas partes. Yo... Así que tendremos una pelea a todos los niveles. Que si te hago una cruz con los limpias... ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ...que si pillo las vísceras de la muerta y me hago unos nunchakus de carne... ...te ato y... ...toma... ...a la mierda... ...sus atravieso... ...te corto el cuello... ...ni tan siquiera esto te separa de mi amor... ...pero el bonnie de AliExpress le clava una estaca y Jesucristo muere. Lógicamente, resucita... ...y le sale una luz del pecho con la que los vampiros se deshacen. ¡Hala! ¡Muerto! Y tú también... Así que ahora se ponen a revisar dentaduras. ¡Ya no quedan vampiros! Y todo el mundo es feliz. ¡Qué alegría! Y la película termina con Jesucristo pregonando y extendiendo su mensaje. Enrollaos a tope, ¿vale, colegas? Y nuestro amigo se va triunfante. Y ya está. ¡Fin! Bueno amigos, pues hasta aquí la maravillosa Jesucristo caza vampiros. ¿Qué os ha parecido semejante joya? ¿Veis? Luego decís que soy un antiguo, que si solo aplaudo películas de los 80 tal y cual. Mira, una película de este siglo, que me ha hecho llorar de la risa, si es que tampoco es tan difícil. Todo en ella es maravilloso, las coreografías, las actuaciones y sobre todo la cantidad de situaciones rocambolescas que hay. No dejéis de verla porque las risas están aseguradas prácticamente en cada escena. De hecho, he quitado bastantes cosas dignas de comentar porque si no me sale un vídeo de media hora y tampoco es plan, <risa>